¿Qué tú entonces? No, no ¿Y entonces, por qué te acusa? Él no lo prestó el motor, el primo mío. ¿Qué te lo prestado? No? Él dice que tú estás acostumbrado a robar en el Madrigal. No, yo nunca he robado en el Madrigal, mi papá. Pero él dice que lo conoce a usted. Él es primo mío. ¿Entonces cómo sucedió? Cuenta Él usted. no lo prestó el motor, para yo con una la lavadora, se le estaba robando la lavadora. ¿Y qué pasó con el motor? Yo lo llevé ayer donde estaba el motor. Pero él dice que tú te lo robaste y que lo golpeaste en la cabeza. Mentira. Y ¿Sí apareció el motor entonces. No fue aquí a donde estaba. ¿Dónde la quitaba el problema? No, no, no, no, no. Ahí en la 17. Pero tú dices que me lo había entregado a su familia. Pues yo, no Fui para entregarse. ¿Entonces por qué apareció en la 17? No, no fue que apareció en la 17. Eh, hasta acá, no sé, mientras arriba. Estaba llegando a tener un trabajo. puede de horario. Entonces... ¿Cómo pasó todo? Explícame. Él venía a caminar. No me lo he hecho, Yo lo vi de lejos, no lo reconocía, que me iba allá antes. No hice caso. ¿Dónde fue eso? Gale, calle ah, entonces. Estaba de espalda, estaba en la calle prándole el motor y me dio un paño, me dio en la cabeza. Y me si trajo el motor y se lo ¿Tú lograste identificar? Sí, se llama José Bolívar. Es la misma persona que ha sido apresada de nuevo. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué te llevó en ese momento? Un cdi verde. Bueno, de manera entonces que tú le pidieras justicia en adelante. Se justicia? Que se la justicia, que para que me acuerdo, que coja cárcel, porque eso es muchas cosas malas y para eso.